...innovación... ...datos... ...ciudadanía... ...poesía... ...actitud... Modrición. ...digital... ...comunicación... redes, ...comprendizaje... ...todo esto y mucho más... ...en Radio Lab... ...buenas tardes... ...y bienvenidos a estos... ...encuentros UGR en casa... Estos diálogos que intentamos hacer todos los miércoles y viernes Aquí en Radio Lab UGR, en la radio de la Universidad de Granada eh, Hoy tenemos con nosotros a tres buenos, amigos de, tres buenos amigos y amigas de Media Lab UGR eh, Como son eh, Isaac Pérez, Yolanda y Fernando Trujillo ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo vais por ahí? Lo mejor que podemos, ¿no? Imagino ah, Muy bien muy bien, muy bien, sí, sí Encantado de echar el ratito con vosotros Bueno, os voy a presentar para los que no os conozcan eh, Vamos a empezar por Fernando Fernando Trujillo es profesor Fernando Trujillo Saez Es profesor en el Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura Y miembro de Conesta 13 Vecinos nuestros en el edificio de Gran Vía Cuando vamos por allí Spin-off de la Universidad de Granada Y eh, imparte clase en la Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta eh, uh -huh. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí perfectamente confinado, intentando hacer un poquito de, de normalidad en esta situación tan tan rara. ¿Cómo, cómo se lleva eso de no tener que estar cruzando el charco cada dos por tres? Eh, no, no cruzar el charco, no coger el ave, no pillar aviones, pues se lleva, bueno, se lleva razonablemente bien. He descubierto que tengo familia, dos hijos, tengo pareja y son buena gente. O sea que fíjate. no puedo pedir, no puedo pedir más. Muy bien Fernando, eh, tenemos también con nosotros esta tarde hoy a Yolanda Guasmarí que es profesora en el Departamento de Historia del Arte y además impulsora de una idea genial en la que tuvimos el placer de participar que fue aquella mi pequeña gran UGR, ¿qué tal Yolanda? Muy buena ¿Qué tal Javi? ¿Cómo estás? Aquí estamos, muy bien pues, Bueno, yo la verdad que estoy sacando muchas cosas positivas de este confinamiento ya tendremos tiempo de, de hablarlo, pero bueno, positivas, positivas. También he descubierto que tenía que tenía familia a la que no hablaba nunca y ha sido un momento de, de llamadas, de esas llamadas que nunca encuentras el, el momento. Amigos y amigas también que, que, que están lejos y que ahora han estado cerca, o sea que sacando lo positivo. Muy bien Yolanda, muchas gracias eh, Y por último también está Isaac Pérez López Que es profesor en el Departamento de Educación Física y Deportiva Y eh, bueno, basa su docencia en el potencial del juego y la ficción Para favorecer el aprendizaje del alumnado Y también por ese motivo lo tuvimos hace relativamente poco En los micrófonos de, de Radiolab ¿Qué tal Isaac? Muy buena, encantado de echar este ratito mm. Junto la verdad y llevando lo mejor posible el confinamiento muy bien. Eh, a los tres, también como, como sois docentes, eh, eh, bueno, por empezar a hablar de, de algo, quería preguntaros, también porque Fernando es experto en el tema educativo, pero bueno, como profes, ¿cómo lleváis la tarea de, de profe eh, mediante teletrabajo? ¿Ha supuesto un cambio bastante gordo, no? Porque imagino en el caso de Isaac, lo tuyo es presencial a tope, o sea que lo tuyo ha tenido que ser un punto y aparte, ¿no? La verdad que lo mío en general es presencial Y el proyecto de este año también era muy potente Esa, esa, fase, esa parte de presencial Y estoy un poco que me subo por las paredes Porque por mucho que queramos Aunque se puede adaptar y se puede hacer cosas online Evidentemente yo soy un fiel defensor de la presencialidad y De la importancia del docente y, de, y del contacto con el alumno Y entonces no es lo mismo Tratamos de parchear lo mejor que podemos Pero evidentemente lo que se puede generar eh, estando con el alumno en contacto directo con él, mirándole al ojo, evidentemente no lo vemos que a través de una pantalla. Pero bueno, ahí vamos. ¿Cómo, cómo has adaptado tú, tú, todo ese, ese ritmo que tú llevabas, gamificado y tal? ¿Cómo, cómo lo has adaptado al, al mundo virtual? ¿Te ha gustado bueno, mucho? Eh, primero, a nivel personal, viendo que también se puede disfr disfrutar haciendo las cosas como dice Luis Fonsi, despacito. Porque yo soy un tío acelerado, de normal, voy corriendo a todos lados con mil sí. cosas para adelante y me da cuenta que cuando uno se para... ...y dedica tiempo a reflexionar... ...y hacer las cosas recreándose... ...también se puede disfrutar... Y, ...y que hay vida más allá del aceleramiento... ...y en las cuestiones docentes pues la verdad... <coughs> ...tratando de, de... tratar esta situación extraordinaria... ...no de la forma más normal posible... ...sino de forma extraordinaria... ...porque no creo que todo coste básicamente... ...en llevar lo que teníamos en el aula... ...a hacerlo online... ...yo creo que no solamente tenemos que cambiar el formato... ...sino que realmente tenemos que ver qué es lo realmente importante... ...va a estar la sustancia y pasar un poco a, a empatizar y a buscar más la salud mental incluso del alumnado, más incluso que el contenido de, de nuestra materia. Yo trato de, sobre todo a través de diferentes actividades y retos, donde trato de combinar lo que es su día a día con lo que puede ser la esencia de, de mi experiencia, de mi experiencia de aprendizaje. Porque simplemente centrarme en ese contenido y tratar al alumno igual que cuando tenemos en el aula, creo que, que está fuera de lugar en la situación en la que nos encontramos. Y hay que priorizar el estado en el que se encuentra y más con una variedad de alumnados, donde en otro mundo tiene ni la misma accesibilidad ni las mismas posibilidades, incluso hay gente que está con su familia, hay gente que está sola, y toda esa diversidad creo que hay que tener mucho tacto para tratarla, y una vez que eso se resuelve, de alguna manera, eh, ya empezar a trabajar las competencias y contenidos que tengamos en nuestra asignatura. Uh -huh. Uh -huh. A ver, ¿quién a ver. más? Yolanda, ¿cómo lo estás llevando tú, el teletrabajo? Bueno, pues la verdad que yo insisto que estoy muy positiva, creo que, que estos breaks a veces, aunque sea obligado, son necesarios y yo me he sorprendido a mí misma porque, porque precisamente en ese momento de adaptación de cómo teníamos planteada la asignatura, yo ahora mismo solo daba clase en en una materia de historia del cine latinoamericano en producción audiovisual teníamos debates planteados en clase que ha sido fácil traspasarlos a, a, a Prado. Además eh, aquí el, el, el estudiantado ha sido maravilloso y han, han sabido adaptarse mucho mejor mucho mejor que yo. Y luego me he sorprendido porque porque cuando no no puedes hacerlo todo como lo hacías pues tienes que ser creativo. Creo que, me, que he conseguido ser mucho más empática porque, porque he intentado ponerme en el lugar de, de cada uno de ellos y de ellas y de entender pues, que yo no veo las condiciones y luego pues eh, he lanzado, hemos hecho la materia un poco entre, entre ellos y ellas y yo y, y he lanzado retos en los que no solo se trataba de... De, ...de dar contenido, sino también de, de intentar aprovechar pues, la situación para potenciar otras cosas como la creatividad. Y precisamente quiero aprovechar este, este momento y este espacio de, de dar las gracias porque lanzasteis la experiencia de, de UGR en casa... ...de contar vuestras experiencias, de que la, la gente pudiera contar sus experiencias o sus ideas de lo que estaba haciendo... Y a raíz de que lo lanzara yo propuse a, a, a la clase que si les parecía que cubriéramos una parte de la materia que debíamos de, de hacer asistiendo a conferencias y a actividades fuera de, de la para formación de otro tipo, si, la, si ese pequeño tanto por ciento, ese pequeño espacio lo cubríamos contando su experiencia, sobre todo pensando pues que ellos, muchos de ellos seguramente y de ellas eran guionistas, por ejemplo, ¿no? y que y se dedican a escribir. Entonces, a, a raíz de eso les lancé que participaran, que me parecía que era una propuesta interesante, que, que participara, que se animaran a escribir, y han sido muchos los alumnos y alumnas que se han animado uh, y... y y, bueno, me ha permitido permitirme a ellos desde, otro, desde otra visión, ¿no? Porque, bueno, pues, pues están contando su experiencia de su día a día. Posiblemente intimidades que en el día a día de clase no se pueden conocer, ¿no? Con lo cual, los felicito y sobre todo también los felicito a, todo, a todos ellos y ellas que se han animado a, a escribir, a hacerlo público y a, a compartirlo. Uh -huh. Y, Fernando, ¿qué nos quedas tú? ¿Cómo, cómo has sí. llevado tú las clases? Bueno, eh... Yo soy un tipo bastante digital, estoy aquí tomando notas porque me, me, me encanta escuchar a Isaac y a Yolanda y ahora tengo que investigar yo esas cositas que están, que están haciendo. Eh, yo soy un tipo muy digital porque tanto mi docencia como mi trabajo en Conecta 13 está vinculado con, con la educación digital. Entonces, en ese sentido, bueno, pues no ha sido nada dramático... Eh, el traspaso a, a lo digital, porque en realidad yo siempre he funcionado desde hace muchísimos años en una especie de modalidad eh, subterránea de, de blended learning, de aprendizaje mixto. Entonces, bueno, pues no se me ocurre conceptualizar mi docencia sin, sin la red. Eh, la red como biblioteca, la red como como espacio de publicación, y bueno, pues en mis clases normalmente estábamos haciendo podcast, como tú bien sabes, Javi, o, o utilizando blogs, y la red como, como, como plaza, ¿no? como lugar de encuentro. Entonces, en ese sentido, bueno, pues no ha sido especialmente problemático, pero sí es cierto que creo que tenemos que hacer una gran reflexión de, de hasta qué punto era verdad la, la idea de universidad digital con la que estábamos trabajando. Eh, es decir, nosotros somos una universidad presencial, tenemos que seguir siéndolo, es decir, no vamos a de repente a convertirnos en, en versiones eh, regionales o provinciales de, de la UNED, somos una universidad presencial, pero yo creo que la pandemia ha venido a, a desvelar muchas de las, eh, podríamos decir, de, de las falacias en las que estábamos montados. ¿no? Entonces, hay una. Eh, visión de, de universidad digital que ha entrado en crisis, ¿no? Es decir, no estábamos preparados por competencia digital docente para, para funcionar, no teníamos los recursos, porque, claro, eh, tenemos que pensar que ahora mismo estamos todos en nuestras casas, eh, utilizando los recursos que tenemos a nuestra disposición, uh -huh. y, e, imaginando, pensando... Eh, Sí, sí, pero ¿y nuestro alumnado? Es decir, ¿qué recursos tiene nuestro alumnado? La crisis ha venido a desvelar eh, al menos cuatro eh, situaciones, dos de ellas son dos grandes brechas que estábamos ahí, que estaban ahí y que no las hemos eh, tratado suficientemente: la brecha socioeconómica, la brecha digital y después la, la propia crisis eh, eh, sanitaria. ...y la crisis afectiva, que se va a ir agravando con, con el paso de, de los días... ...es decir, yo quisiera ver a muchos de nuestros estudiantes... ...en pequeños pisos de estudiantes, con el miedo de volver a casa... Eh, ...por las razones que sea, para no contagiar, para no transitar... ...para no moverse... ...es decir, hay, hay situaciones que, que pueden estar siendo muy duras... ...en ese sentido es tan refrescante escuchar a Isaac o, o a Yolanda... ¿no? ...que hablan, bueno, pues de, de tranquilidad, de calma, de sosiego... Porque uno de los grandes problemas en, en lo digital es que lo digital tiene su ritmo... ...y tiene su tiempo... ...y el tiempo de lo digital es diferente al tiempo de lo presencial... Eh. ...estoy seguro que tanto Yolanda, Isaac... ...como tú mismo, Javi... ...pues todos vamos a la carrera todos los días... ...por los pasillos y tal... Eh, ...en lo digital esto hay que tener mucho cuidado... Eh, ...es decir, tú... ...tienes un ritmo distinto... ...cuando tienes que ver un vídeo... ...responder a unas preguntas... ...confeccionar un... ...buscar unas fuentes de información... ...unas fuentes primarias... trabajarla, ...elaborar un texto... Solo por el hecho de que en lo digital... ...hay una serie de distractores... ...que esto está perfectamente trabajado... Es decir, cuando tú te sientas en la pantalla... ...la pantalla es un enorme distractor eh, de tu atención... Pues, ...tenemos que, de alguna manera... ...hacer que esta experiencia sea eh, sostenible... ¿no? ...esto es un concepto muy de moda... ...pero absolutamente trascendental en estos momentos... ...porque vamos, que esto no lo podemos olvidar... ...vamos a un fin de curso online... ...entonces, como no empecemos a pensar... ...en términos de sostenibilidad... Eh, a finales de abril estamos pidiendo vacaciones otra vez. ¿eh? <risa> Hoy una pregunta. Llevamos ya... Ah, perdona, Yolanda, cuenta. No, no, no, que, que, que lo hemos dicho forzosamente y quizá con no todos los recursos como lo habíamos planificado, muchas veces descubriendo sobre la marcha, cómo lo vas poniendo en marcha diciendo... Por favor, yo acabo de dar una clase en Zoom y, y, y yo solo decía, por favor, que no se caiga la red, que, que claro. pueda entrar, que todo claro. funcione. Y todo eso también genera genera un estrés ¿no? y un nerviosismo. Y luego también, pues poniéndote en el lugar de que al otro lado del ordenador no sabe la gente la situación que tiene. la clase, por lo menos, los ves, que tampoco saben la situación que hay, pero los tienes delante, ¿no? Y aquí, pues no, no. entonces también te crea mucha más inseguridad te crea mucha más responsabilidad en otro sentido no entonces bueno sí que está haciendo en ese sentido pues está siendo una experiencia pues pues dura difícil pues por precisamente porque porque es otro mundo eh, que que hay que también eh, conocer y no lo conocemos creo lo suficiente o quizá nos estamos dando cuenta que no lo conocemos suficiente y de alguna manera Ojalá saliera mal, bueno, mal. Ojalá no saliera bien, aunque esto parezca una barbaridad. Porque si saliera muy bien, nadie va a ir a la facultad a trabajar ya el curso que viene. Es decir, de alguna manera tenemos que revalorizar esa presencialidad, ¿verdad? Es decir, que es nuestra labor. Es que como esperemos que esto salga perfecto, eh, es que no funcionaba bien lo que teníamos anteriormente. Yo creo que eso tiene que hacer replantear también muchas cosas. Sí, Jack, pero lo que nos tiene que hacer replantear es que a lo mejor lo que no tiene sentido es ir a la facultad a sentarte como un telespectador a ver a alguien. Eh, bueno, ya, no, sabe, ya, sabes que, ya sabes que tú y yo no, no discrepamos en sí. nuestras metodologías de enseñanza. Estoy seguro que Yolanda tampoco, pero no he tenido la suerte de, de verla trabajar o de hablar con ella. Pero, eh, eh, hombre, no, no sabes lo peligroso que es eso. Yo voy, ¿eh? No soy, no soy de los que no va, ¿eh? eh claro, lo que, eh, esto va a salir bien, porque, porque somos profesionales. Es decir, la Universidad de Granada tiene, un, un, tiene muy clavado el, el principio de excelencia y la gente se lo curra y estamos acostumbrados a trabajar mucho y a intentar hacerlo vaya bien. ...todo lo bien que podamos... ¿eh? ...que esto... Eh, tenemos ...hemos inventado una universidad digital... ...entre eh, el, el día 12 y el día 13 de marzo... ...esto hay que ser consciente de, de, lo, que, de lo que hemos hecho... ...y la gente está trabajando, está eh, diseñando... está eh, ...nadie conocía el concepto de diseño instruccional... ¿no? ...que es la palabra mágica en la gente del e-learning... E ¿no? ...diseño instruccional... ...y de repente... Toda la universidad española se pone a hacer diseño instruccional online. O sea, esto está saliendo bien eh, porque hay gente muy profesional. Pero lo que sí ha entrado en crisis, esto es innegable, es que, claro que si te puedo ver en Zoom, ¿por qué tengo que ir a verte al aula? Esto alguien lo tendrá que pensar. A mí no me duele en prenda no. decirlo, porque sí, yo creo que al aula hay que ir a hacer cosas, cosas con sentido, cosas vinculadas con tu, con, con, con tu materia, etcétera, etcétera pero no a, a, a hacer cosas que se pueden sustituir, efectivamente. Pero siempre y cuando eh, el paradigma es ese que dice, porque recuerdo en una conferencia el otro día a través de Zoom, de la Universidad de Granada, donde nos decían lo primero que tenéis que hacer es, es anular los, los micrófonos de los alumnos. Mm, con lógico, ¿no? Pero claro, entonces volvemos a, a ese sistema donde en yo te cuento, tú me escuchas y al final te doy un tiempo para que tú me preguntes. Mm, vale, eso no es lo mismo que lo que supuestamente deberíamos tener cuando tenemos la presencialidad. Claro, mira, hay un concepto eh, que, eh, bueno, yo citaba hace poco una publicación de Jordi Adel y de Linda Castañeda, que son buenos amigos también de Media Lab, que es el concepto de las pedagogías emergentes, ¿no? En plural. Que son esas pedagogías mal definidas. Eh, con cierto carácter de invisible, porque están un poco en, el, en, en, en, en, en, en los barrios bajos de la educación, ahí moviéndose con pocos recursos y tal, y que están construyendo una manera nueva de, de, de enseñar. Eh, bueno, pues realmente ahora lo que ha ocurrido es que las pedagogías emergentes han pegado un salto y van a pegarlo, eh, porque lo que está claro es que no podemos continuar con el modelo anterior. Yo, yo en ese sentido sí creo que esto tiene que ser un punto de inflexión hacia algo mejor. Claro. Y, tendremos que, y tendremos que luchar por eso, claro. Totalmente. pero ahí estoy en verle a esta pandemia las cosas positivas y creo que nos está haciendo a todos, sin duda, reflexionar. Para bien o para mal, reflexionar y ver, bueno, pues pues lo que hacíamos, lo que estamos haciendo y después de esto lo que, lo que podemos hacer, ¿no? Nadie nos había preparado para esto. creí entonces, como dice Fernando, que esto va a ser un, un punto y aparte o un punto y seguido? Es decir, yo hago la, la metáfora del baile. ¿Hemos dado un traspié y vamos a seguir bailando o lo que nos han cambiado es la música? Hombre, yo creo que yo creo que radicalmente lo que ha dejado es de sonar música. Eh, es decir, eh, hemos dado un traspié porque la orquesta ha parado y al, y al parar siempre se queda una especie de inercia en el que tú sigues bailando con cara un poco de tonto, como diciendo dónde estaba la ¿qué música? ha pasado ¿qué ha pasado aquí? no Y ahora mismo, es ¿qué tenemos que intentar? Bueno, Yolanda eh, eh, a lo mejor tiene esa perspectiva global e histórica, que la mayoría no tenemos, pero tenemos que mirar esto desde una perspectiva amplia, llevamos 15 días confinados, pero no sabemos cuándo va a acabar esto. ¿eh? Es decir, yo lo único es que llamo la atención sobre dos cosas. La primera, que el Ministerio ...ha dicho que no volvemos al aula... ...si el ministerio cree que esto se soluciona... ...a finales de abril, ...¿creéis de verdad que va a decir que no volvemos al aula?... ...y en segundo lugar... ...pues que... Mmm, ...la pandemia... Eh, ...afortunadamente... ...casi no ha tocado nuestra tierra... ...es decir, globalmente son pocos casos... Pero, ...pero la pandemia tiene que llegar... ...es decir, la curva... ...no es una curva nacional... ...es una curva que va a ser regional provincial, local y de tu piso y de tu casa, es decir eh, hasta que no haya una vacuna eh, pues no tenemos muchos mecanismos para parar esto entonces en breve nuestros estudiantes pues pueden enfermar y enfermaremos nosotros, entonces esto realmente la música ha dejado de sonar y, y no sé si hay una música nueva, por eso por esa metáfora que tú decías. Ahora mismo estamos recuperándonos de... Ahora mismo tenemos el primer golpetazo. Y a ver qué viene después, ¿eh? De alguna, de alguna manera creo que sí será un punto y seguido. No creo que sea... Por desgracia yo creo que, por, como comentaba Fernando, puede haber una inercia que nos lleve a un tiempo a ver las cosas de otra perspectiva. Pero me temo que al final... Mmm, si todo se resuelve, hay una vacuna, medicamentos, y esto queda como un triste recuerdo, volveremos a lo de siempre. Para bien o para no también. Pues yo seré el punto intermedio. Yo quiero pensar pues que para algunos será se seguirá igual, pero para otros sí que significará un, un cambio radical. Y que esos y esas para los que significa un cambio radical pues se comprometerán y, y, y intentarán en la medida de lo posible pues hacer ese cambio, ¿no? Y creo que al final eh, con cambios individuales también se consiguen cosas, ¿no? Y, y que bueno, pues que, que tenemos que también que tenemos que pensar que pese a que es un fenómeno global no afecta de la misma manera a, a las personas en, el, en el, ni siquiera precisamente ni siquiera en, en el sanitario, ¿no? O sea, hay gente que lo pasa muy mal, que tiene un proceso de enfermedad muy duro, gente que no tiene síntomas, y gente que tiene síntomas leves y gente que muere. Entonces, eso creo que va a ser... Eso lo podemos trasplantar a lo que va a ser eh, el, el salir de este confinamiento, que habrá gente que sí realmente después, porque bueno, llevamos tres semanas, Parece que nos quedan tres semanas, no se sabe muy bien cuánto más porque va a depender también de cómo evoluciona y cómo evoluciona el espacio, el territorio en el que nos movemos. Pero creo que precisamente pues, no habrá provocado ni habrá movido igual a todo el mundo. Entonces, yo quiero ser positiva... Y mira, hoy precisamente, ya que hablas de la música, eh, leía pues lo que está sufriendo en de momento ¿no? y, y cómo bueno, después de, de ser pues, ministerio han sentido cierta decepción, que no ha habido el respaldo no, o no han escuchado lo que, que querían que iban a escuchar o pensaban, pues bueno, finalmente la cultura en este proceso ha sido muy, muy importante. Mi pregunta es, ¿ha sido tan importante que generosamente... Que escritores, músicos, y así se decía hace poco en un artículo, eh, lo están dando todo para que llevemos mejor el confinamiento, ¿no? Cambiarán nuestros hábitos culturales a partir de, de esta pandemia? Pues no lo sé, yo quiero pensar que habrá no. un aumento, no, que <risas> habremos que el número de lectores le creerá, no sé, yo quiero pensar que sí, que algunos se sumará, o sea, no, yo pero creo que con no. La idea de que Llevando ese terreno, o, a, a mi terreno, ojalá todos los que supuestamente ahora no paran de hacer ejercicio físico <risa> en sus casas, sigan haciéndolo el día de después, claro. que me traicionaría, pero bueno. No, pero yo creo que yo creo que, es decir, no porque porque eso está vinculado a, a, a tu capacidad adquisitiva, a tu, a tu clase social, es decir, eh, la cultura tiene un problema que, que, que día ya lo trataba, la distinción, no es que está ligado a ...a niveles culturales, a niveles socioeconómicos, etcétera, etcétera... ...como eso, no es que no vayan a cambiar a mejor... ...es que lo que viene detrás es una ola de un poder devastador... ...yo hoy eh, revisaba para otra cuestión que tengo también en breve... ...que se habla de entre 14 y 22 millones de personas más en la extrema pobreza en el mundo... Eh, bajada de, de, de la tasa de crecimiento económico de un 1, un 1,5%. Estos son cifras... Claro, un, cuando se dice un 1%, sí, eh, esto parece... No, no, no. Estos son cifras devastadoras. Eh, y después, a veces en la universidad, eh, tenemos esta mm, sensación un poco fuera de la sociedad que, que puede ser curiosa. Eh, eh, los ERTES eh, han cubierto todo el mapa nacional y en muchas empresas están haciéndole ERTES al personal, al mismo tiempo que les están pidiendo que trabajen todas las horas, a pesar de la T temporal y de, de la parcialidad. Es decir, no, detrás viene una crisis económica muy grande y esa crisis económica no va a favorecer al mundo de la cultura. Eh, eso pero... es otro. Pero yo, hablaba, yo estaba hablando de hábitos. Ahora, otro, que eso es lo que se, se denuncia por... O sea, que evidentemente es el sector cultural va uno de los más resentidos en esta, sí. en esta crisis ¿no? y, sí. y dentro del sector cultural podemos también poner el turismo cultural ¿no? posiblemente claro. porque pues, juega con el elemento de, de masas ¿no? y de movimiento que creo que claro, son ahora mismo claro, los dos enemigos claro, claro. de esa guerra que no queremos hablar <ríe> de, ese, de ese término que ahora vamos a discutir entonces evidentemente o sea, otra cosa es la industria ¿cuánto va a sufrir el tejido cultural, la industria cultural con esta pandemia. Creo que va a ser... <risa> Creo que no nos lo podemos todavía ni imaginar, ¿no? Sí, es difícil. Eh, bueno, es difícil, ¿no? Estamos viendo, nuestros compañeros del ámbito del área de conocimiento de economía están haciendo ya simulaciones eh, aproximadas, los datos son tremendos, pero todavía es difícil verlo. De todas formas, por no cerrar en falso el, el debate sobre la educación... ...en concreto educación superior, ¿no? Porque si nos metemos en, en educación obligatoria... ...y niveles inferiores... ...ahí hay otros temas también que, tendríamos, que que podríamos hablar... ...pero se escapan un poco de nuestro nuestra área, ¿no? Hombre, yo creo que la universidad tiene que aprovechar... El, eh, eh, la, ...la oportunidad para construir un concepto... ...poderoso de universidad digital... Y, la, y ...y hacernos sentir que la universidad digital... ...no es algo diferente a la universidad presencial... Sí, no se puede hacer una distinción. Es decir, Media Lab, ¿qué es? ¿Un espacio digital o un espacio presencial? Porque yo estoy a veces en el, en la, en, en la, físicamente en Media Lab, pero sobre todo estoy en lo digital. Eh, Media Lab es parte de la universidad digital. Bueno, pues todas nuestras unidades tienen que plantearse cómo convertirse en universidad digital. Y esto hay que aprovechar y hay que hacerles ver a... a tenemos que hacernos ver a nosotros mismos que no podemos volver a tener esta sensación eh, de, de sentirnos eh, muy, muy en tela de araña. ¿no? Es decir, no, no, la Universidad de Granada no puede ser una tela de araña frágil y débil si pasa algo parecido a esto. Eh, tiene que ser un, realmente una estructura robusta. Eh, no vamos a ser la UNED, la UOC o la UNIR pero nuestra universidad digital tiene que ser tan robusta como estas tres que he mencionado o tantas otras porque este debate además está superado en muchas universidades eh, europeas e internacionales eh, donde no se rompe la universidad si hay que irse al mundo al mundo digital por pues nosotros, nosotros nos gustará más o menos algunos seremos más analógicos, otros más digitales pero hay que convertir eh, esta crisis en una oportunidad y esa oportunidad tendrá que llevar reflexión, toma de decisiones y, y a lo mejor inversión y formación, etcétera, etcétera. Y eso tendremos que asumirlo a nivel personal y profesional y también colectivo, comunitario y de la, y de la institución. He dicho. Entiendo que como algo complementario, ¿no? Analógico que, y digital ¿sabes? como complementario, no como sustituto, aunque no. ahora mismo esté siendo un poco sustituto, ¿no? Claro, no, no, no es sustituto, es, es pensar que es una sola cosa. Es decir, la universidad tiene, eh, se desarrolla en distintos espacios. Entonces, igual que nadie cree que el espacio quinto centenario sea más o menos presencial, es simplemente otro espacio donde ocurren otras cosas eh, y, eh, y que Media Lab es otro espacio donde ocurren otras cosas, pues Media Lab tiene una vertiente digital que es la que nos está ahora permitiendo aprender. Eh, no digo en este momento, sino con toda la sí, actividad genera. que estáis generando, uh -huh. pues estamos aprendiendo, formándonos, creando comunidad. Bueno, pues todas las unidades de la universidad, de nuestra universidad, y en general de la universidad española, tienen que plantearse en qué medida esta crisis ha desvelado que no tenían la cara digital. No voy a nombrar ninguna porque esto sería... pero, Pero hay unidades que de repente han descubierto que no pueden funcionar. Y cuando digo unidades, meto a los departamentos, meto a las facultades, meto a nuestros grupos de investigación, meto a... A, a, a todos nosotros. Entonces, no, eh, un grupo de investigación tiene que plantearse radicalmente cuál es su espacio web, cuáles son sus herramientas de colaboración en la red, cómo puede escribirse un artículo conjunto sin estar presencialmente sentado. Eso, algunas cosas estaban desarrolladas, otras no. Algunas eran muy débiles, otras eran muy fuertes. Pues esta crisis nos anima, que a esto le demos un empujón eh, decidido sin miedo es decir, no perdemos nada con, con, con esa eh, toma de conciencia creo Bueno, yo, yo creo en ese caso que la, que la universidad como institución sí ha hecho esfuerzos y creo que en los últimos años también hemos tenido al alcance muchas herramientas ahora luego cada uno y cada una ha hecho, las ha utilizado pues según intereses según aprendizajes, según necesidades, según tiempos. Es que al final muchas veces aprendemos y, y utilizamos las cosas bajo presión y, y, y cuando ya, ya lo tenemos encima. ¿No, no? Y eso esto, claro, pero, sí, creo sí, que nos pasa en nuestra vida diaria como docentes, sí, sí. como investigadores, incluso estoy segura que como familia, o sea, en lo más, en lo más cotidiano. Entonces, al final creo que esto también nos ha obligado a todos ya todas a pasar pero la universidad ya había puesto unos espartos pasa que esos espartos quizá no habían no habían profundizado o no habían generado la suficiente raíz para que creyeran colectivamente que eso era necesario aprenderlo aunque yo no lo quisiera creo que eso es también pues hay que dispararlo, ¿no? Que, que había herramientas. Hay gente que no sabía aún utilizar Prado, ni, ni las funciones que tiene, ni todo lo que se posibilita Prado, que ya permitía muchas cosas. Yo los debates los hacía en, en foros ya, o sea, de, de Prado, no sé. Entonces, bueno, creo que estaban las herramientas, no sé si todas, porque no soy especialista en, en el tema digital, pero creo que la, la universidad como institución sí había hecho ya un trabajo en ese campo. Ahora, ahora, pues, como mil cosas que están ahí, no las ves hasta que las necesitas. Sí, es. sí, sí, sí. no puedo estar en desacuerdo contigo. Yo creo que la universidad no parte de cero. Eso es una obviedad. Y, y, y además, no eh, eh, como en tantos otros temas, pues la, la, las herramientas estaban, estaban ahí y las básicas pienso por ejemplo en cuánta gente se habrá alegrado ahora de que de, de poder utilizar go.ugr.es ¿no? es pero es que la gran claro la gran mayoría de nosotros no sabía que tenía una cuenta de, de, de Google for Education esto porque yo lo comentaba con amigos y todo gente más lista que yo y, y y eh, no tenía nadie activado el correo. Y de repente, pues claro, ha hecho ha hecho falta. No digo que no tuviéramos las herramientas. Las herramientas las teníamos. Pero pero está claro que hay que eh, eh, utilizarlas. No vale de nada tener martillos y cementos si está en la caseta de, de construcción. Ahora hay que, ahora hay que construir. Clave, si nos lo ponen como requisito en ANECA, todos <risa> lo hacemos. <risa> Claro, claro, claro. los esenios, seguro. Sí o no. Claro. claro. claro. Ahí, bueno, ahí, quizá una, una crisis como esta legitima que cuando pase todo esto no haya excusa para no utilizar estas herramientas, como que ya... Eh, es decir, mucha de la oposición a este tipo ¿no? de, de movimiento hacia lo digital viene de las propias personas. Pero claro, eh, un gran argumento puede ser oye, que si esto ocurre otra vez, Sí, tenemos sí, sí. que estar preparados, ¿no? Mira, en el ámbito del aprendizaje en línea, del aprendizaje digital está muy está muy estudiado por qué la gente utiliza herramientas digitales, como podéis imaginar. Entonces, eh, estamos hablando de trabajo desde los años 80 eh, hasta que no se dan las condiciones de utilidad, facilidad. Es decir, hay una serie de, de, de variables que variables en el sentido de sube, baja, ¿no? Que hasta que no se encuentran en, en el umbral, ¡pum! no se utiliza la, la herramienta. ¿Qué ha ocurrido? El nivel de facilidad, por ejemplo, o dificultad de las herramientas no ha cambiado. De repente lo que se ha disparado hasta eh, el tope ha sido la utilidad. Es decir, nos han privado de la herramienta fundamental, que es nuestra voz y nuestro cuerpo. Y de repente somos seres sin voz y sin cuerpo. Lo único que tenemos es esta imagen representar una pantalla. Entonces, pues resulta que, que es, eh, para poder llegar tenemos que mediar nuestro cuerpo, pues, con Skype hoy, con con Jitsi otro día y con y con lo que sea al siguiente. Entonces, bueno, pues lo que tendremos es que, colectivamente, con mucha calma, sin dramatismo, y pensar que... Es decir, viendo que, que, que, que se está trabajando y que la gente está trabajando y que lo vamos a sacar adelante, pues tendremos que pensar cómo construir de verdad la universidad digital. Y tendremos que utilizar pues, estas variables que son razonablemente conocidas, ver si hay un problema de dificultad en las herramientas que tenemos a nuestra disposición, ver si el problema es de, es de tiempo, de disponibilidad que puede ser eh, es que todo eso lo que hay es que analizarlo y a partir de ahí construir en positivo lo que ese es uno de los grandes aprendizajes tendremos otros ¿eh? porque eh, por ejemplo no estamos hablando de cómo vamos a evaluar nuestras materias este este trimestre este cuatrimestre ¿eh? sí, porque ya nos han absoluto. dicho que, que efectivamente no se va a volver a las clases por tanto la evaluación va a ver qué hacer digitalmente entonces eh, bueno, hay muchos compañeros y compañeras que están buscando cómo hacer sus exámenes en línea eh, y muchos otros y muchas otras que estamos eh, recomendando que, que, que el examen no es la herramienta más eficaz en un contexto de e-learning, de e que, que hay herramientas, herramientas de, eh, de, de proctoring de, de, de, de, para, para hacer evaluación en línea, eh, pero uno, no son fáciles de gestionar. Eh, en esta modalidad un poco extraña en la que estamos trabajando nosotros que parece que de repente no tenemos departamento ni facultad es el uno contra todo su grupo eh, entonces estas herramientas pues requieren inversiones etcétera etcétera entonces hay temas hay temas muy importantes de los que podríamos hablar entrando ya en el detalle evaluación tutorización en el caso de los TFM, eh, TFG, TESI, pues bueno, como, la, como la, ese proceso de mentorización casi pues, con mucha frecuencia se lleva a distancia, pues parece que no hay problema. Claro, claro, pero la docencia en laboratorios, en fin, hay muchos temas importantes que tendremos que resolver y de aquí van a salir aprendizajes sin lugar a dudas. Y no hemos empezado todavía a hablar de cómo va a ser el arranque del curso que viene. Mm -hmm. Es decir, el año que viene, ¿qué hacemos? ¿Hacemos un... Eh, como decíamos ayer? Porque, yo no sé, yo trabajo en educación. Yo no me veo a mí mismo llegando y decir, bueno, como decíamos ayer, vamos a empezar a trabajar la semántica del verbo en, en inglés. Esto... Bueno, habrá que plantearse incluso hacer una evaluación inicial es decir, cómo ha llegado nuestra gente. Eh, cómo ha llegado afectivamente, emocionalmente, cómo ha pasado la gente el confinamiento, Si ¿ha habido pérdidas en el camino? Eh, nosotros ya hemos perdido a una alumna en la Facultad de Educación, eh, falleció una antigua alumna nuestra de, de, de la titulación de Educación Infantil. Entonces, tendremos que empezar a pensar de cómo va a ser el siguiente curso, porque no vale el como decíamos ayer, ¿eh? El problema es lo que decíamos antes, en tratar de trasladar lo que teníamos y adaptarlo a esta situación, que es que yo creo que no tiene, no tiene sentido ninguno. Y sobre todo, en eh, preocuparnos en que nuestros alumnos acaben aprendiendo lo mismo que, que tenemos previsto. Porque, como el otro día comentaba también con una amiga, es que yo creo que casi nadie dentro de unos años recordará lo que haya aprendido, hablando en términos de educación superior, en estos días. Sino en todo caso, cómo ha vivido estos días, qué ha sentido en estos días y quién y cómo le ha ayudado a, a superar una situación tan extraordinaria y, y tampoco esperada por ninguno de nosotros. Entonces, Pero seguimos, acercados en un sistema, creo, eminentemente, que busca la eficiencia y la productividad en ese resultado final, en esa evaluación, cuando creo que es que no es el momento. Pero, bueno, lo que ocurre son reflexiones que hay muchísima gente y muchos compañeros que no entienden porque tienen unos contenidos, tienen una guía docente que tienen que cumplir y sus alumnos tienen que dar muestra de que ese día, en ese momento determinado, son capaces de reproducir esos contenidos que ellos quieren transmitirle, pero poco más. Pero estoy contigo en que tenemos que ir más a la persona, como decís vosotros. Es decir, qué sentimiento tienen, tenemos que empatizar cómo lo están viviendo y cómo pueden, de alguna manera, nuestra asignatura aprovechar para sobrellevar mejor una situación, por lo repetir, tan extraordinaria y tan caótica para muchas familias como la que estamos viviendo. No podemos seguir igual. Y sobre todo, yo creo que también es ante todo pensar en los recursos que puedan tener al alcance, que no lo sabemos, o sea, contamos con que tienen acceso a internet, pero no sabemos en qué condiciones, buena, mala, regular, a través del teléfono móvil, el ordenador, no lo sabemos, por lo tanto, también creo que en todo este proceso de aprendizaje, más que nunca hay que dialogar con el estudiantado y, y claro. estar cercanos y que ellos te sientan cercanos, sí. y que nada, que nada es inamovible, o sea, que hasta ahora jugábamos con que la guía era inamovible, no, era una cosa probada y que, y que tenía unas cosas que no se podían cambiar y este proceso nos está enseñando pues, que, que cosas que hemos trasplantado, yo en, justamente el otro día tenía un tanto por ciento y me dijeron los estudiantes, mira Yolanda, me escribieron la delegada y me dijo, mira Yolanda, hemos hablado el grupo y este punto creemos que como ha cambiado todo tanto y que ya ahora todo el trabajo que debemos hacer es escribir, escrito o haciendo, o sea, no es solo sentarme a hacer un debate, sino que la mayoría de cosas se han convertido en que tienen que hacer algo por escrito, ¿no?, para, para cumplir tareas, entonces que les se, se veían como un poco desbordados, dije, bueno, pues vamos a llegar a un entendimiento, ¿qué proponéis como clase y hacérmelo llegar?, vosotros, como clase, os ponéis de acuerdo en cuál es vuestra propuesta. Y me la hicieron llegar y creo que fueron muy razonables y también fue la manera de hacerles ver que entendía que yo no yo no podía conocer todas las situaciones que tenían ni lo que cada profesor estaba haciendo porque una guía de otro compañero o compañera me la puedo descargar, pero ahora mismo ya no veo qué, qué están pidiendo, qué están demandando, cuántas clases tienen por videoconferencia, cuántas son grabaciones, o sea estamos absolutamente sin saber lo que está haciendo ni siquiera el compañero. Entonces, creo que en este proceso aprendemos también a dialogar y a ver pues, que hay cosas que, que se pueden cambiar y se pueden modificar. Y, y fijaros, hubo una, una alumna, una estudiante, que me escribió para decirme, que entre lo de experiencia y un par de iniciativas que había propuesto que hiciéramos juntos, pues hemos abierto, por ejemplo, porque necesitan también eh, aportar a la sociedad. Creo que para ellos es importante. Necesitan en este momento hacer cosas que, que, que pueden ser útiles. Entonces pensé, ¿qué podemos hacer para aprender cine latinoamericano desde la situación que tenemos y que ellos sientan que puedan aportar algo? Justo una alumna me escribió y me dijo, mira, yo le he encontrado una página que han abierto de mujeres cineastas chilenas que han abierto sus trabajos, algunos de sus trabajos para que se puedan ver en este tiempo de confinamiento gratuitamente. Nosotros muchas veces nos cuesta ver producciones latinoamericanas, pues porque no llega todo lo que nos gustaría, porque bueno, esa es otra, otra realidad. Pues dijimos, ¿qué podemos hacer para, para los demás? Pues la alumna ha abierto una página de Facebook donde colaboramos con aquello que encontramos, que vemos, que leemos, que han puesto en abierto, lo publicamos ahí y hemos hecho un, una página de producción audiovisual latinoamericana que en este momento está en abierto y que podemos, que podemos ver todo. Muchas veces la información se pierde por el camino porque también estamos en un momento de que hay un montón de cosas que se han puesto en abierto gratuitamente. Pues me escribió la alumna y me dijo que gracias por esas iniciativas porque le permitían días. Le estaba mandando trabajo, pero a la vez me estaba agradeciendo. Que estaba haciendo cosas, pues bueno, que le permitían en estos días donde a veces no sabes qué hacer, pues hacer cosas pues que se sentían de cierta manera. Productiva. Entonces, bueno, al, al final también vas aprendiendo de todo esto. Por eso digo que, que bueno, es un proceso que hay que también buscar lo, lo positivo y posiblemente abrirnos a, a que al momento decíamos, por aquí yo no paso, ¿no? O esto yo no lo hago, esto no entra en mi. ...perspectiva docente y así para y yo, mí es, es absolutamente un aprendizaje. En línea con lo que decía Yolanda, yo rescato una palabra que ya comentaba antes... ...sostenibilidad, es decir, tenemos que medir muy bien lo, lo, los tiempos de realización... ...de las tareas que, que propongamos, esto de verdad que yo, mi experiencia personal... ...es que es lo más difícil, es decir, yo no, no tengo gran problema en visualizar pues cómo, cómo voy a transmitir información o dónde voy a dirigirlos para que busquen ellos la información. Pero cuantificar el tiempo es realmente complicado y tenemos que dedicarle un, un, un ratito a reflexionar sobre la sostenibilidad de nuestra docencia. Se, segunda idea que quería comentar, sobre todo porque nuestras estrategias de coordinación horizontal son muy laxas, son muy blandas. Yo dejo mm. esto aquí, es decir... Nosotros, por ejemplo, en mi departamento, y estoy orgulloso de poder contarlo, en el departamento de didáctica de la lengua y la literatura, ha creado algo muy innovador, que es un grupo de WhatsApp. Y nos estamos coordinando por ahí. Es una herramienta muy, si queréis, muy poco eh, eh, innovadora. Bueno, Pero no si lo teníamos. Vale, claro. claro, no lo teníamos, porque nos veíamos por los pasillos y con la, con la cotidianidad era suficiente para que se realizara un poco el ajuste. Pues tenemos un grupo de WhatsApp. Eh, todo el departamento y también tenemos otro grupo de WhatsApp en el campus de Ceuta, las dos facultades de ciencias de la salud y educación, economía y tecnología, para hablar de lo afectivo, para hablar de lo académico. Eh, eh, porque nuestras herramientas, nuestras estrategias de coordinación horizontal, eh, como vivimos instalados además la libertad de cátedra, pues son muy laxas. Eh, pero en este momento hacen falta estrategias de coordinación no laxa, sino realmente bien cohesionadas. Porque si yo hago por cada tarea les pido que haga una tesis, me he machacado a, al, al personal. ¿eh? Entonces, esta idea de sostenibilidad, esta idea de coordinación y después eh, me, me ha parecido fascinante de lo que… De comunidad. De comunidad. Yo, mira, uno de los libritos que he puesto aquí, por si habláramos de, de libros algún día, es este este libro fascinante que se llama Común, de Cristian Laval y, y, y Pierre Dardot, es decir esta reflexión sobre, mira, que esto que yo uso o, o de lo que yo disfruto no es mío, es común, es procomún, es, es, es una reflexión diferente, es caminar por otra senda. Luego tengo aquí dos o tres libritos más que ahora, os enseñaré. Ahora los vemos eh, si queréis. Lo que sí, pero había había, había una tercera idea, Javi, que, que, ah, que, me, que me resisto a a guardarme, que yo creo que Yolanda la ha explicado muy bien y yo lo acabo hago es glosarla a ella, que es la idea de aprendizaje servicio. Eh, yo, por ejemplo, una de mis docencias en este cuatrimestre es una materia precisamente vinculada con la idea de pedagogías emergentes en un máster sobre innovación educativa. Bueno, pues lo que hemos hecho es cambiarlo todo en lugar de, digamos, generar productos académicos para nosotros, para el grupo, ...de participantes en el máster... ...lo que hemos hecho es volcarlo hacia el exterior... ...entonces, cada uno de los participantes en el máster... ...está trabajando una pedagogía emergente... ...para adaptarla a tiempos de confinamiento... ...y está publicando un artículo en una revista online... ...todos los días sacamos uno... ...derivado de, de lo que estamos aprendiendo todos juntos en el, en el máster... ...es el momento... ...igual que la rectora nos decía precisamente en este programa... ...que es el momento de que la universidad ponga su conocimiento... ...al servicio de la sociedad... ...bueno pues ese mismo movimiento... ...tenemos que trasladárselo a nuestros estudiantes... ...es decir, nuestros estudiantes son personas... ...muy competentes, muy capaces... ...en el mejor momento... <risa> ...y en el mejor contexto posible para aprender cosas que sean... Eh, ...que sirvan a la comunidad... ...y yo creo que ahora mismo... Esta idea de aprendizaje servicio es absolutamente, no solo fundamental, sino transformadora. No, que yo choo? creo. Sí, dime. Que que tocho te he soltado, Javi. <risa> no, quería que iba, que iba a hablar Isaac. ¿Le a decir algo? Claro, que, eh, digo, estaba totalmente de acuerdo con lo que decía Fernando, que esa perspectiva de aprendizaje de servicio, donde tengamos que transformar, y sobre todo, tampoco hay que hacer grandes cosas de aprendizaje servicio, incluso de alguna manera. Eh, ser agentes mm, dinamizadores en nuestro, en, en nuestro confinamiento particular. Es decir, una de las actividades que yo, ya que estabais comentando vosotros, que también trato de trasladar lo que es lo propio de la asignatura, con lo que acabará siendo, tú decías antes lo de gamificación, pues igual que existe el programa ese de ven a cenar conmigo, yo les planteaba a los míos, eh, ven a jugar conmigo. Donde de alguna manera ellos tenían que dinamizar, es decir, a sus compañeros de, de piso, a sus familiares, eh, planteándole un menú lúdico, que ellos mismos también desarrollan su competencia digital, haciendo unos pequeños vídeos a través de Flip Classroom y donde le explicaran a través de tutoriales y de alguna manera propusieran juegos para sobrellevar mejor esta situación y al mismo tiempo conocer muchísimos elementos y mecánicas de juego que luego ellos podrán adaptar en sus proyectos de gamificación que realizaremos. Pero de alguna manera tratamos de combinar el sobrellevar un poquito mejor esta situación, dinamizar a sus familiares familiares, y, amigos de alguna manera trasladarlo luego al a ámbito más convencional, más de la asignatura nuestra. Pero buscando el desarrollar esas competencias, que muchas veces no tenemos tanto tiempo porque tenemos que desarrollar los contenidos de la asignatura, pero todo eso de, de provocarles preguntas, de hacerles reflexionar, de desarrollar su creatividad, de cuestionarle todo aquello que ellos consideran que es así y es inamovible, es el momento, ya que tenemos esa excusa para provocar y aprovechar y desarrollar todo ese tipo de, de circunstancias que son mucho más productivas para ellos en una situación como la que nos encontramos. O sea, lo que estamos hablando un poco del learning by doing, ¿no? Es decir, que por, luego Ajá. podamos examinar o evaluar, mejor dicho, evaluar, pero no a través de un examen, sino de lo que han mm. ido haciendo a lo largo del tiempo. Entiendo que es algo mucho más productivo también mm. para ellos, en tiempos en los que además necesitamos hacer cosas para para estar mm. ocupado. Oye, os iba a preguntar sobre qué, qué os parecía lo que han hecho en Italia del aprobado general, pero creo que con todo lo que estamos diciendo se contesta un poco, ¿no? <ríe> pero, ¿qué os parece? o sea, Aquí en España vosotros veríais un aprobado general, ¡ala, venga, todo el mundo para adelante! Y a otra cosa, como si no hubiera pasado esto. Bueno, en Italia eso se plantea para la escolarización obligatoria, ¿eh? no sí, para la sí, universidad. Sí, claro. Bueno, yo los otros días publiqué un artículo en el Diario de la Educación en el que planteaba cuatro posibles escenarios para la evaluación en escolarización obligatoria, ¿no? con, con cada uno pues sus pros y sus contras. ¿no? Desde un escenario uno que consiste casi en aparentar normalidad, que es, por ejemplo, algo parecido a lo que ayer proponía el Consejo Escolar del Estado, sí. que es un escenario que, que se enfrenta a, a, a buena parte de los problemas que hemos comentado, hasta un escenario cuatro que sería de promoción automática, eh, que no es lo mismo que, que aprobado general, dicho sea de paso. Eh, uh -huh. es de, aprobado general es cuando aparece en tu expediente aprobado. Y uh -huh. promoción automática es cuando pasas de curso, pero puede haber eh, también una especie de eh, eh, eh, eh, no emisión de una calificación. Siempre hablando de escolarización obligatoria, uh -huh. ¿no? Yo creo que en nuestro caso no, no cabe esa posibilidad, puesto que el ministerio ya ha dicho que lo que estamos en una modalidad de educación a distancia. Entonces, la única cuestión en universidad es que tenemos que pensar eh, cómo lo vamos a hacer a partir del lunes hasta, hasta acaba nuestra docencia y, y ver cómo lo vamos a, a evaluar. Pero eh, eh, yo es que sabes qué pasa que soy en este sentido soy muy funcionario uh -huh. lo que dice el ministerio es lo que hago han dicho educación a distancia pues, Ahí pues sí. eso es lo que vamos eso uh -huh. es lo que vamos a hacer y yo creo que lo podemos hacer bien muy bien oye eh, no os quiero quitar más tiempo me, vamos, me está interesando mucho todo lo que estáis hablando y, y seguiría otra hora más pero eh, cuando estamos haciendo estos programas a la mayoría de invitados le estamos preguntando eh, bueno pues eh, qué hacéis en ese ritual que estamos teniendo todos los días no sé si lo seguís o no, a las 8 de la tarde de salir al balcón, si tenéis, a la ventana o a cualquier sitio y aplaudir, no sé, ¿estáis haciendo algo a las 8 de la tarde? No sé dónde vivís, no sé cómo lo hacéis, pero por curiosidad. Bueno, yo tengo dos niños, creo que te he contestado, ¿no? <risa> Entonces, tengo dos niños y en mi piso hay mogollón de chiquillos, con lo cual salimos a las 8 y aplaudimos por lo que haga falta porque es el momento en el que nos vemos los vecinos, los niños se ríen y... Eh, eh, bueno, yo no sé si ya es un aplauso por los sanitarios o es un aplauso porque resistimos. Es un es un ritual de socialización mínima, podríamos llamarlo. Entonces, eh, sí, bueno, por mantener. Sí, una forma. Termina, termina, fernando. No, es, una, es, un, es un nuevo ritual de socialización en el que te asomas, ves a los vecinillos, te haces una risa, los padres nos saludamos afectuosamente y, y pocos minutos después reingresamos en nuestro, en nuestro claustro de confinamiento. Entonces, bueno, pues sí lo hacemos y reconozco que es un momento pues un poco de relajación, de algo que sería, sería difícil definir eh, y de ciertas risas también sociales, no ya íntimas del hogar. La verdad es que es una forma de, de, de conectar y de reconocimiento que desde esa perspectiva fantástica, pero últimamente que me da por cuestionarme las cosas más de la cuenta, más de lo habitual. No sé, un poco verlo, no una pantomima porque igual va a sonar mal, nada políticamente correcto, y ver los toros de la barrera, pero me hace mucha gracia y temo que, que es fantástico que vea mucha gente que sale a aplaudir, pero claro, luego tiene el cuarto de baño rebosando de papel higiénico. <risa> Entonces, eso no debe hacer replantearnos cosas. Es decir, claro, yo, yo no voy a coger el papel higiénico y necesito esta semana. Si no tengo papel higiénico, para mí para todos mis compañeros. En el caso, no estoy diciendo que sea el mío, sino de mucha gente. Entonces, eso de alguna manera a mí me choca con, con, con esa festividad, con ese reconocimiento, con esa solidaridad, con ese todos a una. Sí que es una claro. solidaridad más de postureo, ¿no? De, sí, hay que es, aplaudir porque lo hace todo el mundo. Que, que es genial, es decir, mm. cuando se siente... Pero el problema es que, como yo creo que no nos nace de, de siempre, es decir, no se nos educa para ese reconocimiento, para esa solidaridad, para esa empatía desde ya de los, los propios colegios, y ya no vamos a hablar de la universidad, sí. que parece que, que eh, no le damos valor al desarrollo de valores, aunque queda muy bien luego en las guías. Sí. Eh, de alguna manera, es lo que toca, y está genial, y conectamos y hay algunas personas, como decía también ante, anteriormente Yolanda, que le hará recapacitar e incluso cambiar su forma de ver las cosas, pero yo sigo teniendo mis dudas. Un ejemplo muy tonto hoy. Hoy, después de otra semana, he salido a comprar, porque ya la nevera no, no teníamos teníamos lo básico, porque me gusta ajustar. Y, y, y estaba haciendo cola en un centro comercial, porque así está la situación, y una señora que iba subcarregada le ha dicho a otro señor, por favor, ¿puedes darle al botón del semáforo? Que el hombre simplemente tenía que hacer así. Y es que ha pasado olímpicamente. Y la señora y le no se preocupe, Digo yo dos metros para adelante y yo le doy el botoncito. Y, y es posible que esa persona luego se, se salga al balcón y aplauda. Ya, ya. A, a, mí, a mí, yo no acabo de entenderlo. Es decir, ¿hasta qué punto esto nos está generando una ansiedad, una desconfianza, un miedo que es libre y es normal y es lícito, pero que tiene que hacernos replantearnos muchas cosas? Sí, sí, perdón, Yolanda. No, bueno, yo solo iba a hablar que vivo en una zona donde hay muchos estudiantes y que precisamente se nota, se nota la, la ausencia, o sea que sí salimos mucha gente, pero que realmente se nota pues que, que, que en el barrio pues le falta el bullicio al que estamos, al que estamos acostumbrados. Y nada, yo creo que fíjate que ahí sale también cosas que a lo mejor en nuestro día a día no mostramos, no, bueno, no, no nos deja la propia cotidianidad, el estrés, el nuestro día a día y, y para algunos será un paripé, pues porque te está viendo el vecino y la vecina si sales o no sales, ¿no? Y, y te pueden estigmatizar, es la cruz de mira al vecino este que nunca sale, ¿no? Y luego además eso cuando y se dirá, ¿tú qué dices si no salías, ningún día al balcón, No y quiero ver yo luego Pero... las fiestas del barrio, sí. Exacto. Pero yo quiero creer que realmente sí hay un reconocimiento a toda esa gente pues que, que está dando la vida por, por, por otros y con, con un número de horas y con un trabajo que creo que, que, que nadie nos lo podemos imaginar si no, si no estamos dentro, ¿no? Y quiero, que, vale. quiero imaginar, yo insisto que esta pandemia me está dando por el positivismo, que me quiero imaginar que, la, que el mismo sentimiento de, de, de, de, de, de comunidad pública que hacemos por, por estos sanitarios ¿no? y por esta situación va a tener también va a pasar después no cuando, cuando realmente se necesite nuestro hombro en plural para para pues paliar una situación que hay números economía hay muchos datos pero hasta que no la vivamos creo que no vamos a ser plenamente conscientes Quiero ver ahí la, la comunidad y el aplauso también. Fernando, ¿qué iba a contar antes? Bueno, yo ya, volviendo un poco a la idea, yo no veo los aplausos como, es decir, en los dos primeros, los tres fueron por los sanitarios y tal, pero ahora mismo creo que son… Auto eh, son un Sí, son un ritual… Eh, muy cercano a la socialización, a la, a la demostración que, que, de que estás vivo, de que de que no estás enfermo. Sí, de a que... la necesidad de lazos sociales. Eh, sí, también, sí, sí. sí. Y, no, y no veo, además, detrás del aplauso, no veo ningún gesto. Es decir, no no no no creo que esté vinculado con nada de, de, de tipo. Eh, bueno, pues. Mmm, no quiero parecer. Eh, eh, pesimista y negativo Pero no, no implican solidaridad Ni, ni, ni empatía es decir, Uno aplaude porque está vivo y sano uh -huh. y, y porque la familia También lo, también lo está eh, y, y lo que quieres es asomarse Para ver los otros Y te hace gracia las lucecitas que ves a lo lejos Bueno, ahora ya no porque hemos cambiado la hora Pero antes se uh -huh. encendían y se apagaban las luces y, y lo de los sanitarios Se diluyó en los primeros días Ahora es un ritual muy muy cercano a, a la socialización eh, eh, como muchos otros de los que de los que hacemos los seres los seres humanos y está vinculado con entiendo yo que está vinculado con, con el mantenimiento de, de, de, de tu bienestar mínimo es decir es, eh, estás diciendo tengo todavía este nivel mínimo de bienestar y, y, y por eso salgo a, a aplaudir porque eh, pero no no no creo que haya gran nivel de solidaridad o de empatía, como dice Yolanda, bueno, como después va a venir una crisis económica soberana Ajá. y sabemos que la crisis económica va a hacer despertar al león de la austeridad, porque, claro. porque estamos viendo que Europa no sabe otro no sabe recorrer otro camino que no sea el de la austeridad, es decir, rebaja. Bueno, pues ir preparando la cuenta corriente porque va a venir una rebaja eh, importante en salarios, en recursos… Eh, bueno, pues ahí es cuando tendremos que ver. Yo estoy con, con Isaac. No va a haber manifestaciones para que le paguen más a los médicos. Eh, habrá manifestaciones de los médicos, como las batas blancas, para decir que los hospitales públicos estaban siendo abandonados por, por, por el poder político y el poder eh, de, del gran capital. Y habrá manifestaciones verdes de los maestros, sobre todo de la escuela pública, para decir que estamos abandonando eh, a la escuela pública. Y los de la universidad no nos manifestaremos, manife no iremos a manifestaciones ni la una ni de la otra, porque estaremos escribiendo papers y, y acreditándonos. Así que. <risa> ya sabéis que lo digo medio en broma y que muchos de de, de nosotros y de nosotras nos hemos unido a muchas de esas reivindicaciones y lo seguiremos haciendo, pero Efectivamente, la solidaridad, bueno, hay que demostrarla cuando toca. Por ejemplo, la solidaridad se está demostrando cuando cae enferma una persona en un piso y, y hay que decidir entre estigmatizarla por miedo al contagio o ayudarle a que a que no le pase como a Isaac, que se quede con la, con la nevera vacía. ¿no? Es decir, ahí es donde se habla de solidaridad, de empatía... Mm, el aplauso eh, de verdad que es que eh, mi, mi interpretación es esa ¿no? es, es el ritual de socialización para decir mm -hmm. que mantienes tu nivel de bienestar mínimo medianamente sí mm -hmm. oye pues ya para acabar eh, una recomendación algo que nos podáis recomendar puede ser un libro, un vídeo o algo que estéis haciendo vosotros pues no sé, he retomado este instrumento que hacía años que no lo tocaba no sé, alguna recomendación que nos podáis dar a todos los que nos están escuchando Hombre, yo tengo aquí libros preparados porque es que los de diástica, la lengua y la literatura no te vamos a recomendar tocar el ukelele ni hacer deporte. Hombre, también podría ser, ¿no? Bueno, también tenemos, tengo compañeros que tocan muy bien el ukelele, es cierto. Claro. Pero yo no. <risa> bueno, pero no ya, che, ¿En casa sigues corriendo, Fernando? Porque estaba hecho un artista, ¿no? Tengo... Bueno, no, no corro porque me lesioné, pero sí camino. Porque de estas cosas del, del azar... Eh, nos compramos una pequeña cinta para andar, una cosa muy tal, que la teníamos, era muy útil para cuando planchábamos la ropa, y, y, <risa> para y de repente, abrigo. Sí, poner abrigo, poner abrigo, sí, sí, y de repente pecha. parece que la cosa, ¿no? Y, y entonces nos vamos turnando los cuatro miembros de la familia, entonces pues ahora sube tal y tal y nos vamos a ir gestionando y entonces salgo a caminar con mi pequeña cintita de, de, de andar. Sí, sí, sí, sí. A mí me bueno. ha pasado algo parecido con la, bici, la bicicleta estática. Hombre, la bicicleta estática ha sido Todo, el La básica, sí, sí. se ha convertido en una necesidad. Yo no quiero decir nada, pero ¿hay algún vicerrector que ha, que ha descubierto la... La bicicleta estática y veremos a ver si nos da clase en bicicleta estática, ¿eh? No quiero dar nombres, pero tengo datos, ¿eh? Tengo datos. Ya te lo dejo. No una amenaza, ¿eh? Y no una amenaza. Vicerrectores enganchados a la, a la bicicleta estática. Ahí lo dejo. Ahí va. <risa> Pues yo, ya que no pudimos, justo el Prado iba a inaugurar a finales de, de marzo una exposición de mujeres artistas invitadas, pues que se ha visto pospuesta, pues bueno, animo a, a invito, o por lo menos eh, recomiendo, a mí me está gustando, eh, Las Invisibles, porque el Museo del Prado ignora a las mujeres, de Pello Riaño, pues bueno, que creo que es un buen momento para... para para leerlo, porque también te hace pensar y reflexionar, reflexionar mucho. Genial. Gracias, Yolanda. Venga, ¿quién más? Pues yo, como también seguirá Fernando con libros, tenía aquí preparado algunos, pero me voy ahí a algo que me está haciendo disfrutar, sobre todo en estos días, con mucho con mis niños, que son los juegos de mesa. Y yo lo, y sé que Fernando también es súper fan. Oh. Y yo lo estoy gozando mucho. A ver, Entonces, a ver, ¿a ¿Qué está jugando ahora? Lo dejaré. Y miré a juegos de mesa, pero bueno. Yo he recuperado el Hero Quest. Tú fíjate, es un ¿Ah, año. El Hotest <risa> Garden, este, la verdad es que es una pasada <risa> muy chulo y muy bonito, ¿vale? Donde vas construyendo tu pequeño jardín. El Laberinto, que es un clásico. Si simplemente estamos en pareja, el Pocket Ops, que es como un tren en raya, pero que tiene mucha más vidilla con diferentes variables. Eh, bueno, el Virus tendría por aquí. Susi Go, reside. tengo muchos. La ludoteca que, que tiene Isaac. Recuerdo de la nadie que lo conocí contigo, Fernando, y al final acabé adaptándolo y también lo tengo con mis niños. Es decir, yo invitaría a jugar muchísimo. Sí, señor. Yo te uno una recomendación porque un amigo de, de aquí de Granada, pero que está en Madrid y tiene una editorial, ha sacado un juego de rol para niños para introducirlo sí. en el mundo Ajá. del rol. Luego te paso la, la, la referencia, probablemente lo tengamos por aquí el, el lunes próximo para que no hable, pero efectivamente es un buen momento para, para jugar a un montón de juegos. Y si no, porque claro, el problema es comprar juegos, es decir, si no, no lo es. tienes, ¿cómo juegas? Pues hay una eh, eh, categoría preciosa de juegos de mesa que son los juegos print and play, ¿Eh? imprimir uh -huh. y jugar. Eh, eh, es verdad que no he preparado ningún juego. Los tengo aquí detrás, eh, pero no me voy a levantar, no voy a cometer esa, esa falta de delicadeza de levantarme. Pero yo tengo mi ludoteca aquí, aquí detrás. Pero pero justo antes de conectarnos, he tuiteado porque eh, la gran web sobre juegos de mesa, que es Board Game Geek, pues está recopilando información sobre juegos print and play. Y hay decenas. Solo con que pongamos print and play. Eh, todo en, en, en claro, en, en castellano antiguo, ¿no? En inglés. Print and play y después board games o juegos de mesa. Aparecen muchos y hay realmente muchos de mucha calidad. Y algunas de las grandes editoriales, algunos juegos, que, por ejemplo, juegos de cartas, eh, comerciales, es decir, de los que puedes ir a comprar en cuanto acabe el, el confinamiento, pues a pesar de todo, lo están poniendo en forma, en formato print and play, que, que no es, es muy de agradecer, porque hombre, eh, ahí hay, hay autores que están perdiendo su, sus derechos. Y bueno, pues yo yo en realidad me, me quedaría con esa recomendación de, de Isaac, de, de esa apuesta por los juegos por los juegos de mesa. Porque yo había cogido libros, ¿no? Por ejemplo, había cogido La abeja y el economista, que no sé si se verá el bien en los comentarios. Se, se, difuminado el, de, ah, ah, ahora. Sí, sí, es verdad. La abeja y el economista, que es un libro muy interesante, un planteamiento distinto acerca de... De, ...del mundo de la economía... ...el que ya comenté antes de común... ...o en el mismo plano... ...el de nuestra querida amiga Marina Garcés... ...Un mundo común... que ...es un libro que yo creo que es muy interesante... ...y después este puntito de confinamiento... ...tiene algo... ...tiene algo de... ...de, de, de introspección... ¿no? Eh, de, de, ...de tener ese momento... ...para ti, para mirarte hacia adentro... ...y he elegido dos libros de poesía... ...yo bueno por profesión... ...y también por gusto pues leo mucha poesía y he elegido he elegido dos. Eh, primero os voy a enseñar este de María Ángeles Pérez López que se llama Interferencias. Con ese apellido, con ese apellido tiene que ser fantástico. Fantástico, fantástico. Todo que se, que se llama contigo? así, Pérez López, es bueno. Claro. Pues Interferencias <risas> es un libro maravilloso y sorprendente, pero no puedo haceros spoiler, porque en cuanto os cuente algo eh, pierde toda la gracia. Pero os voy a decir una cosa, es un libro... ...que permite hacer aprendizaje-servicio... ...desde muchas de nuestras materias... ...y ahí lo voy a dejar... ...o sea, poesía, introspección... ...aprendizaje-servicio... Pero... ...Interferencias de María Ángeles Pérez López... ...y después, para mi gusto... ...el mejor libro de poesía... ...no solo del año del año, del año pasado... ...porque este libro se publicó... el año eh, ...en el año 2018... Eh, ...y se comercializó en el año 2019... ...sino, para mi gusto... ...uno de los grandes libros de poesía... De los últimos 10-15 años. Este libro lo vamos a estudiar algún día eh, como parte del canon. Que, y, y además lo enseño, y con eso ya me casi me callo. Porque mirad qué título tiene. La casa grande. ¿Mm? La casa grande. ¿Vale? Este libro de Rosana Cuaroni es un libro fantástico de poesía. Eh, hacía mucho tiempo que yo no me sentía tan interpelado tan provocado, tan movido por un libro de poesía como por este de, de Rosana Cuaroni, de, de la casa grande, ¿no? que es un poco este esta cosa aspiracional que ahora tenemos todos jo, ojalá tuviera yo una casa, una casa <risa> un ojalá caso todos tuviera, ojalá el derecho a, a, el derecho a la vivienda fuera el derecho a una vivienda grande para esta situación <risa> Anda que no. Que, que yo no me quería quedar atrás y por eso ya te me visto he visto que ha ido corriendo a por un juego soy ¿no? juego de, de juegos de mesa como durante algún tiempo di clase en educación infantil pues promoví mucho el tema de juego y aprender arte con juegos y aquí tenéis uno sobre sobre arte mexicano que es como una especie de trivial pues bueno, para que veáis que yo también bien, el tema de los juegos pues, pues también tengo mi, pequeño, mi pequeña biblioteca Muy bien, muy bien, muy bien Oye, Fernando, Isaac, eh, Yolanda Muchísimas, muchísimas gracias por eh, Haber compartido este rato Con nosotros, nos encanta que, que hayáis entrado en estos encuentros Porque también nos sirve un poco pues Para, para veros, eh, para saber cómo estáis Y para compartir un poco pues vuestras propia experiencia Y pensamiento con todo lo que está Ocurriendo ahora mismo eh, Nada, emplazaros a que Sigamos viéndonos por aquí Ya iremos contactando para más encuentros eh, Y, y y mandaros un abrazo muy fuerte que ya nos daremos en persona cuando nos veamos en los bares o donde sea pero que cuando nos veamos pronto, pues podamos darnos ese abrazo y mientras tanto, bueno, pues vamos a complementarnos con lo digital, un abrazo digital eh, de vuelta. Gracias por estar ahí Un abrazo, abrazo Y a los compañeros Gracias, gracias, Yolanda. Ha sido un placer escucharte y, y gracias y fuerte abrazo y amigo Isaac. Nos vemos prontito, ¿eh? Tenemos que quedar nada, en, muy pronto. En, Tenemos que quedar en Granada, sí, señor. Vamos. Ahora que sí. Y al resto de los que nos están escuchando por aquí, pues nada, que nos vemos este viernes no, el lunes próximo para hacer ese programa del UGR en casa. Eh, de nuevo nos vemos el lunes a las cuatro y media de la tarde. ...y el próximo miércoles y el próximo viernes... ...ya sí haremos con normalidad... ...estos encuentros UGR en Casa... ...mientras tanto ya sabéis que tenéis esa plataforma... en ...ugrencasa.labingranada.org... ...donde podéis ver todas las ideas y las experiencias... ...que está volcando toda la gente de la comunidad... ...de la Universidad de Granada... ...y donde están mostrando... ...bueno pues cosas que podemos hacer... ...ideas, eh, recomendaciones... ...como las que hemos hecho nosotros hasta hace un momento... ...y las experiencias también de toda la gente que hay... Nada, invitaros a que entréis en la plataforma, la utilicéis y contactéis con nosotros a partir de ahí. Nos vemos la semana que viene. Todo esto y mucho más en Radio La.